Luego de seis temporadas, Bojack Horseman llega a su final, y no puedo dejar pasar por alto la despedida de una de las mejores series de animación occidental de la década, lo que es sumamente interesante si tenemos en cuenta el tipo de serie de la cual estamos hablando. Bojack ha marcado un antes y un después en el mundo de la animación para adultos, y como no, siendo una serie que ha decidido tomarse en serio a sí misma y plantear de forma realista problemas del mundo cotidiano, sin aminorar los efectos que dichos problemas causan. Que no tiene miedo de hablar de forma clara sobre la sexualidad, la depresión, el feminismo, la ansiedad o la corrección política de forma honesta y transparente, dejándote ver el trasfondo de muchas situaciones que se pueden presentar por trastornos mentales como la depresión, o cómo puede afectarte de sobremanera el redescubrimiento de ti mismo o el cómo la corrección política está arruinando todo. Todo esto dentro de un mundo que logra sentirse bastante verosímil y que funciona sin la necesidad de Boyack. Esta serie no se mantiene girando alrededor de su protagonista y sus objetivos, sino que se mueve entre personajes porque cada miembro del cast es verdaderamente importante, tiene un desarrollo y un crecimiento paulatino hacia la maduración y nosotros con ellos. Un ejemplo de ello es princesa Caroline, quien conforme avanza la serie va dejando ver de a poco que su capacidad para lidiar con todo no es algo que pueda hacer porque sea parte inherente de ella, sino porque tuvo que hacerlo, debió aprender a salir adelante, porque le tocó nadar a contracorriente desde el inicio, tanto por donde nació como por la industria a la cual se dedicó. Todd es un personaje con capas que explorar. Quien en un principio parecía ser el chiste recurrente de la serie, pasó a demostrarnos que era una persona dependiente, que decía que sí a todo porque no quería defraudar a nadie, porque él sabía cómo se sentía ser defraudado, que tiene que pelear contra los dogmas de una sociedad que rechaza mientras intenta ser quien es realmente, cosa que no sabe realmente al principio y que lo vemos descubrir conforme la serie avanza. Que por cierto necesito hacer un inciso en este punto para hablar lo bien llevado que estuvo el descubrimiento de su sexualidad. Era interesante verlo plantearse preguntas serias sobre lo que es, quién es y qué quiere realmente. Conflicto que acaba siendo sumamente interesante gracias a la persona que es Todd. El señor Pinot notando su incapacidad extrema para llevar las relaciones por culpa de su deseo de aprobación y un desapego con la realidad que le impide estar Establecer conexiones reales. Dayan dándose cuenta del tipo de persona que es realmente y tratando torpemente de aparentar que puede sobrellevar sus problemas sin tratarlos realmente. Y por ello, ganándose un interminable torrente de problemas por no poder embonar. Y luego de todo esto está ayuda, porque Yuda es genial y todos amamos ayuda. Te amamos Yuda. Boyack, sin duda alguna uno de los personajes más complejos e interesantes que la animación occidental nos ha dado. Aún recuerdo cuando lo vi por primera vez, pensé… Dios este tipo simplemente no para de hablar sobre sus problemas, esto es sobre exposición, un claro síntoma de mala escritura. Y acerté en que era un síntoma pero no de lo que yo pensaba. Esto quizás para muchos es un detalle sutil, pero el que Boya casi nunca pueda parar de hablar y hablar es un fenómeno que se conoce como verborrea. Y este es un síntoma que denota un desequilibrio mental. Desde el capítulo 1 y de forma sutil, ya sabemos que no tratamos con alguien que solo está triste, sino que tratamos con alguien con depresión real. Pero no solo es eso, Boyak también padece de ansiedad y tiene rasgos de esquizofrenia. Y no es necesario llegar al episodio donde escuchamos cómo es la vida en su cabeza, atiborrada de voces que le gritan. Él mismo lo deja claro muchísimas veces porque su verborrea le hace hablar sobre todo lo que tiene por dentro, en un intento desesperado de fugar lo que está mal dentro de sí mismo. Y esto alcanza su clímax luego de lo que yo considero el punto de no retorno horno para Boyac. ¿Saralim? ¿Saralim? Lo sucedido con Herb ya había golpeado fuertemente a Boyak, pero lo de Sarah Lynn lo cambia todo para siempre. La culpabilidad, la desaparición de sus conexiones emocionales y el desasosiego que esto le causaba lo comenzarían a atormentar a grado tal que acabaría rompiendo sus propios límites y volviéndose un adicto que llevaría las cosas tan lejos que terminaría arruinando la vida de personas a su alrededor y la suya propia en el proceso. Es por eso que todo la cuarta temporada es una búsqueda de sí mismo y de su propia felicidad, intentando arreglar las cosas a su muy torpe manera, peleando consigo mismo, su alrededor y los problemas que se le sobrevenían encima hasta que se hizo insostenible y en la quinta temporada vimos la peor cara de Boyac. Churro gratis acabó siendo uno de los episodios más imponentes de la serie, mostrando a Boyak en todo su esplendor, una persona mentalmente inestable que no es capaz de ponerse límites a sí mismo, confrontando la despedida de uno de los seres que hizo casi un esfuerzo titánico por arruinar su vida, porque dicha persona tampoco sabía sobrellevar el horror de su propia existencia, de la mano de un monólogo incómodo lleno de verdades y análisis que solo lo llevan a pensar que siempre ha estado en lo correcto. Pero que si ese es el caso, entonces ¿por qué él aún puede llegar a sentirse mal por lo que está pasando? Crudo y honesto, sería una descripción bastante apropiada para este último paso que llevaría a Boyack a recurrir a medios cada vez peores, en su incesante lucha por tratar de apagar las voces en su cabeza, el odio que se tiene a sí mismo y que siente que todos al igual que Beatriz le tienen en igual medida y este descenso continúa así hasta que toca fondo como nunca en el episodio La serie en crisis. Y después de eso, nada vuelve a ser de la misma forma. Bojack no puede continuar de esa manera y busca ayuda real por primera vez, irónicamente orientado por Dayan, quien no ha buscado ayuda para sí misma para ese punto. Luego la última temporada aparece y todo se comienza a movilizar hacia el final. Bojack ha probado que puede cambiar y le gusta cómo se siente. Y quizás esto signifique que hay una esperanza para él, y la verdad es que sí. Solo que no como se la imagina. Diane no busca ayuda, pero para su suerte, alguien cálido y bondadoso con un nivel de terquedad cercano al suyo aparece en su vida. Y por primera vez, vemos a Peanut Butter teniendo que enfrentar la realidad de ser quien es y pelear contra ello. Mientras, vemos a Todd reconocerse finalmente y aceptarse como la persona que es, y a Princesa, logrando sus metas. Tal y como dije, no voy a espolear nada de la segunda mitad de la sexta temporada. Pero sí les diré una cosa que no cambiará su experiencia. Si algo puede describir el final de Boyak es agridulce. Un final que es lo que sabes en el fondo que tiene que ser. No es el que esperas, pero Boyak jamás ha tratado de ser lo que uno espera que Boyack sea. Él es como es y su final te lo vuelve a dejar claro. Pero sin duda, algo que ejemplifica muy bien este final es aquella potente frase de churro gratis que dice... No puedes tener un final feliz en una serie de comedia porque, si todo el mundo es feliz, el show terminaría. Y ante todo, el show debe continuar. Siempre habrá más show. Hasta que no haya más.